Esta semana se conoció el dato de inflación del mes de septiembre, que realmente es preocupante. Los que no somos economistas a veces vemos las cifras y por ahí no las comprendemos, y creemos que es algo alejado, lejano a nosotros. Sin embargo, es algo que repercute en el bolsillo de todos los uruguayos. Y sin duda que quien va al almacén a hacer las compras, quien va al supermercado, quien va a la feria, ...lo nota y lo percibe... ...no sabe por ahí que hubo una inflación de un 1.37... ...pero lo ve en el precio de la yerba... ...lo ve en el precio de algunas verduras... ...el otro día celebrábamos porque el... ...morrón había bajado 80 pesos el kilo... ...de 90 a 80 en una semana y era una especie de celebración... ...realmente es preocupante... ...por supuesto que hay muchísimos dramas en nuestra sociedad... ...y el gobierno tiene que ocuparse de muchas cosas... ...pero... Rápidamente el equipo económico tiene que estar trabajando en medidas y soluciones urgentes para algo que es un impuesto más. Porque el aumento de los precios es un impuesto más. Es el encarecimiento de los ingresos de los hogares, del ingreso de los trabajadores. Cuando tenemos un salario fijo y aumentan los precios de la canasta básica, Estamos perdiendo poder adquisitivo, estamos perdiendo la capacidad de compra y se encarece el nivel de vida. El año pasado, a través de un artilugio que hizo el gobierno mediante la UTE, se pudo evitar que la inflación se disparara a los dos dígitos, que llegara al 10%, y en ese caso se dispararan otros índices que hacen aumentar la economía. Ahora estamos en riesgo de llegar a esos... ...dos dígitos... ...y creo que no se debe esperar... ...a que se haga un invento... ...a que aparezca una solución mágica a último momento... ...un gol en la hora... ...para disparar... ...una serie de indicadores que hacen que... ...caigamos en un ciclo... ...inflacionario... ...que luego es muy difícil de parar... ...esto es preocupante... ...desde... ...el Partido Colorado, desde Vamos Uruguay... ...se ha venido manejando... ...recordamos en los primeros días del mes de mayo... Cuando nuestro líder, Pedro Bordaberri, hizo una interpelación al ministro de Economía señalando estas cosas, pero parece que el Frente Amplio y el gobierno están ocupados de otras cosas y no están preocupados por algo tan sensible al bolsillo de todos los uruguayos. Hasta la próxima.